Debería ser interesante para cualquier ser humano investigar todo lo que el ser humano puede proponer. Te guste o no te guste, te atraiga o no te atraiga, porque a lo mejor en base a conocer algo que no te atrae, puedas saber realmente qué es lo que te atrae. <risa> deals and gracias por el rama de Flores si y Sebas, que no les sacamos porque no lo digo antes. Pero luego me lo lo en el concepto. Y nada, ah, entonces, este es un proyecto que nació precisamente en estas instalaciones. En el 2017, como los estudiantes universitarios logramos un documental titulado Gender Queer, en el que investigamos y debatimos con Chavo de Arriba, que será la segunda exponente de este ciclo, Silvia Resorte, Michelle Telló, ¿qué significa ser? Nos dimos cuenta que teníamos dar una perspectiva desde nuestra propia experiencia. Y entonces yo escribí todo este proyecto en el 2017, poco antes de casi morir de sífilis A mí siempre me pasan las cosas a la tarde, casi antes de morir de la a Alrededor de todo esto, empecé este proyecto en el que estáis metidos ahora mismo, que es mi libro Transpersona o tras la Persona. Y que se ah, en el que de abierto, en tanto a los sobre los, los primeros años de mi vida. Sí mencionar a todos mis amigos, y proyectos Y sin más, tiene que haber? Muchas veces me han preguntado: ¿qué significa? y a veces teniendo la ganas simplemente de contestarles es significativo el queer es un término anglosajoso ¿qué significaba? que fue asociado a cualquier movimiento que se sale de la normativa impuesta queer, sin embargo no se debería poder reducir a una palabra que me ha levantado la pregunta de queer, para mí ha sido no siempre como me estaba confiando en el que yo, sin saber que estaba siendo ocurriendo me estaba permitiendo ser yo mismo todo esto no ocurrió hasta que me lo permití porque siempre realmente yo siempre había sido yo lo mismo pero había ido cediendo ante la masa que me decía cómo tenía que comportarme cómo tenía que vestirme como tenía que comportarme en la calle o enfocar mi en vida y yo hace muchos años decidí tras la semana porque yo aquí sí, hacía cosas que pasaban cerca de la muerte y decidí que nunca más permitiría que nadie que no sea yo me manche o merecido pero al mismo tiempo permitiría que mis amigos, que mis artistas compartan conmigo esta locura del color que fue inventado por nuestro terreno porque si nunca lo escuchasteis, el rosa es un color que no existe, no pertenece al espectro lumínico, no pertenece a las leyes naturales, pertenece a la creación, a la exposición, a la imaginación de unos cerebros independientes que nunca fueron conectados y que sin embargo nunca dejaron de tener la misma necesidad investigar, experimentar, permitirse Como muchas de ellas, hace muchos años yo me permití experimentar Empezó de una manera, quizás podríamos decir, inocente que se esto del novio, aquí en la chocho, intentando buscar patrones conocidos, porque es para lo que estamos enronados, para encontrar una referencia y para dirigirnos a través de ella. Y quizás la mejor referencia que no podemos encontrar nunca no es la nuestra propia. No necesitamos ídolos, no necesitamos estrellas, no necesitamos directores, lo que necesitamos es amarnos es celebrarnos, es atrevernos por un día a mancharnos de nuestra imaginación y dejar que este color que no debería existir ha metido hasta la caja del y pasando por los ciclos de la gente, a la gente. Y todo este ejercicio, como no, cuando va dedicado al amor, Que sepa que no voy a quitar la pintura hasta que vuelva a casa. Así que ahí nos semana si se me dado antes, porque a de ahora el rosa formará parte de vosotras, igual que ha formado parte de él. parte della performance non quello se no è stata rannata non è sois sí, un único maravilloso de los padres. ah, me encanta tener así cierra de ser lo que quisiera hacía juego pues, con vuestro permiso, señor vamos a romper la película aviso a navegantes el contenido Twitter, glory, porn es muy Thank <laughs> Bueno.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 Nyeh <laughs>